Estoy, estoy con demonios, es moquinesares Vamos a buscar Wii por los penes Y lo digan en mi face Estoy haciendo money, vos no te enojes Yo sé que quebrate y que vos no podés Usted quiere fama, yo quiero los fardo. Cadena en mi cuello y pulsera brillante El primer lugar Smoking no No nos pueden parar No nos pueden llegar Les vamos a tirar lo vamos a fusilar Y lo hacemos bailar Contando los racks Apilando los Hasta que no den más Estoy con demonios no Lo vamos a buscar hoy por up en el Y por lo en el Audi, bo, bo, bo, lo que quieras, I carry. siendo babón otra noche en Miami. Estamos metiendo los racks en el pen.